Hola, laa. Hoy hablamos sobre cómo elegir el mejor nombre para tu canal de YouTube. Hola, OKWoo. Okay, ¿Qué tal estás? Muy bien, Siribis. Y espero que tú también. Es muy interesante esto del nombre. Porque influye en el posicionamiento de tu canal. Y sirve también para promocionar tu marca personal o la marca de tu negocio. Comenzamos. Puedes explicarnos qué diferencia hay entre un nombre de cuenta en YouTube y un nombre para tu canal. El nombre para tu canal puede ser diferente al nombre de tu cuenta personal. Con una misma cuenta de YouTube puedes tener diferentes canales, que además pueden ser canales de marca. Ok, te entiendo. Digamos que mi cuenta se mantendría en modo privado, por así decirlo. Mientras que el canal, con el nombre que elija, sería el escaparate para los vídeos que publique. Eso es, poner el nombre es un proceso sencillo pero es muy importante elegir bien. Las búsquedas en YouTube se realizan a través de las palabras clave, así que tienes una gran oportunidad si sabes escoger el nombre perfecto para tu canal, que incorpore ya alguno de los conceptos por los que quieres que te encuentren. Consejos para elegir el nombre adecuado para tu canal de YouTube. ¿Nos puedes dar algún consejo para elegir bien el nombre? Por supuesto. En primer lugar, te diría que definas claramente el tema de tu canal. Tienes que enfocarte en algo específico porque es el primer paso para diferenciarte entre los millones de canales que hay en YouTube. Entonces aquí tendremos una primera lista de nombres relacionados con el tema principal de tu canal. Un segundo elemento es que identifiques bien tu audiencia y el estilo de comunicación que vas a utilizar. Tienes que intentar valorar cómo son el grupo de edad, sus aficiones. Cuanta más información tengas, mejor definida estará tu lista de nombres. Vamos con el tercer consejo. La tercera sugerencia es realmente obvia. Intentar que el nombre incluya tu marca o tu marca personal. Esto no siempre es posible, aunque YouTube permite duplicar el nombre de los canales, con algunas excepciones legales. Yo añadiría que lo importante es que busques alternativas. No te conformes con las primeras ideas que surjan, porque suelen ser las más obvias, las que se nos ocurrirían a la mayoría si nos ponemos a pensar en ese tema. Totalmente de acuerdo contigo. Siguiendo con los consejos, el siguiente sería que elijas el nombre pensando en el posicionamiento. El SEO valora especialmente los contenidos, pero un nombre acertado para tu canal se convertirá en tu mejor distintivo. Y también te ayudará a diferenciarte y a ser recordado más fácilmente. Y por último, pero tan importante como todos los demás, tienes que comprobar que el nombre que elijas está disponible. Busca un nombre que puedas usar no solo en YouTube, sino que te permita tener presencia en redes sociales o incluso crear un blog complementario con el canal. Si queremos automatizar el proceso, para elegir un nombre tenemos disponibles una gran variedad de sitios web que ofrecen gratuitamente esta alternativa. ¿Cuáles te parecen más interesantes, SiriBiz? La verdad es que hay muchos funcionando bastante bien, pero aquí va mi selección. Business Name Generator. La calidad de sus resultados es mejorable, pero aún así, ofrece una gran cantidad de combinaciones a partir de las palabras clave que hayas definido previamente. Domainwheel. En esta web, simplemente añades las palabras que te interesa combinar y en un instante obtienes decenas de nombres con diferentes extensiones y su disponibilidad. Name Robot. Es un programa para crear nombres de marca que ofrece una versión gratuita con la que puedes obtener hasta 100 sugerencias. Palabras que. Aunque el diseño de la web deja bastante que desear, funciona muy bien como generador de nombres. También con número de letras configurable, o con prefijos y sufijos personalizables. Tienes incluso acceso a resultados aleatorios. Tenemos muchos recursos en Internet para comprobar si puedes utilizar ese nombre. No solo en YouTube, sino también como nickname en otras redes sociales. Efectivamente, Google. Hay una lista muy amplia de sitios web, pero la selección que he realizado incluye estas cinco propuestas. Instant Username Search. Permite comprobar si un nombre de usuario está disponible en más de 100 redes sociales. Los resultados aparecen instantáneamente, mientras escribes. Name Checker Esta web es para verificar la disponibilidad de un dominio o un nombre de usuario en múltiples redes sociales. Knoem. Aquí puedes comprobar si está disponible un nombre de usuario en más de 500 redes sociales. Check Usernames para verificar si puedes usar el nombre que has elegido en las redes más populares. Namecheck te ofrece los resultados mostrando tanto las principales extensiones de dominio como los perfiles en redes. Puedes descargar todos los resultados en un archivo CSV. En el aspecto negativo, la herramienta suele mostrar resultados erróneos, aunque es algo que te puede suceder en la mayoría de las webs que consultes. Resumen final. Como ves, tienes muchas herramientas a tu disposición a la hora de crear o generar un nombre para tu canal de YouTube, registrar tu dominio o tu nickname en redes sociales. Incluso puedes automatizar la generación de resultados. En cualquier caso, hablamos de un proceso creativo, así que es importante tu punto de vista y el enfoque que quieras dar a tu nueva marca. Por último, ten en cuenta los aspectos legales. YouTube permite que haya dos canales con el mismo nombre siempre que considere que no se está suplantando la identidad de una persona, ni se están cometiendo acciones delictivas, como el acoso o el robo de identidad, entre otras. Así que te recomendamos que personalices la URL de tu canal en cuanto cumplas los requisitos, y que protejas el nombre que quieres utilizar, comprando también el dominio, y registrando los perfiles en redes sociales, incluso aunque no vayas a utilizarlos a corto plazo. Tampoco debes utilizar como nombre del canal ninguna marca que esté registrada, evitando siempre utilizar nombres que lleven a equivoco o induzcan a error, por ser similares o demasiado parecidos a la marca que ya está registrada. Esto es todo. Te invitamos a compartir tu experiencia aquí en los comentarios y si tienes alguna duda, te contestamos rápido. Gracias, gracias, gracias por, por estar, estar aquí. aquí.